Bueno y atención Colombia que esto es eh, muy importante, esta es una noticia, una información de última hora y es muy importante y es que el Consejo de Estado acaba de anular la elección del senador y presidente del Congreso de la República, Roy Barreras. Eh, esto al parecer se ha dado por eh, una aparente doble militancia. Pero recordemos que hace pocos días también eh, suspendieron a el senador César Pachón también por doble militancia. Así pues que eh, este sería el segundo caso en menos de seis meses. Y la información eh, que a mí me ha llegado, que no puedo confirmar, pero que me ha llegado, eh, es que por lo menos entre 12 y 15 senadores eh, del Pacto Histórico están cruzando un proceso por doble militancia en el Consejo de Estado. Esto realmente eh, es grave. Y eh, pues esperemos que esto no pase eh, a más de ahí, porque al parecer lo que hay es una, una, eh, eh, un ataque directo para tratar de eliminar del Congreso de la República a los congresistas que eh, más vocería tienen allí y que eh, son favorables eh, al gobierno. Así pues que en los próximos minutos, en las próximas horas vamos a estar informando eh, más acerca de esto. El senador Roy Barrera dijo que acatará eh, siempre los fallos de la justicia, pero que, eh, pues, lógicamente, como eh, ese eh, es debido, eh, va a ser apelación, que es lo, es, es lo lógico y es lo debido y es lo correcto que hay que hacer. Eh, así pues, que eh, esto eh, huele mal, esto huele feo. Porque hay muchas denuncias contra senadores de otros partidos, de la oposición y demás que están en el cursando bien sea en el Consejo de Estado o bien sea en la Corte Suprema de Justicia y no ocurre absolutamente nada. Pero eh, toda denuncia que llega contra alguien del pacto histórico, eh, horas después, eh, pues ya tiene un fallo. Así pues que a todos y a todas muy pendientes de lo que va ocurriendo. Y aquí desde nuestras redes sociales les vamos a ir contando qué es lo que va a ir pasando con las otras curules que también están denunciadas. Y sobre todo con esta curul importante del presidente del Congreso de la República, el senador Roy Barreras. Muchas gracias por estar acá, por ayudar a compartir síganos en todas nuestras redes sociales, yo soy Jener Uzuka. chao, chao, chao.